Aunque NumPy está preparado fundamentalmente para trabajar con números, también podemos incluir cadenas en nuestros arrays. Vamos a crear un array y vamos a introducir las palabras hola mundo. Y vamos a ver de qué tipo es. Pues aquí lo vemos y nos dice que es de tipo U5. Se lo vamos a preguntar específicamente. El tipo de dato es U5. Bueno, esto significa que está escrito en una codificación que es UTF y que el número máximo de caracteres que admite es 5. Es 5 porque la cadena más larga tiene 5 caracteres. Por ejemplo, si escribiésemos aquí una de 10 caracteres, pues vemos cómo cambia su tipo. Volvemos a lo que teníamos antes. Bueno, y ahora vamos a ver cuánto ocupa cada elemento en memoria. Para ello... Utilizamos ítem size y vemos que ocupa 20. Bueno, pues cada una de ellas tiene 5 y 5 por 4 son 20. Por lo tanto, para cada letra puede utilizar 4 bytes. Vamos a ver cuál es el tamaño total, que como son dos palabras, tendrá que ser en total 40. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando se castean números. Castear en inglés significa que los números se convierten en otro tipo de dato que puede ser, por ejemplo, el tipo cadena. Si aquí escribimos un número y una cadena, lo va a transformar todo en cadenas. Y vamos a ver qué ocurre si escribimos un número entero. Pues lo transforma en una cadena y nos dice que el tipo de dato va a llegar hasta 21 caracteres. Podremos escribir números enteros de hasta 21 caracteres y no se modificará. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando casteamos números flotantes para que nos lo pasen a números a cadenas. Pues vamos a poner cualquier número en coma flotante. Y vemos que en este caso se nos queda en U32. Podemos utilizar 32 decimales o 32 números en, en general para escribir el número que viene aquí. Si mezclamos todo esto, por ejemplo, mezclamos flotantes con cadenas y con enteros, todo se va a transformar en cadenas y siempre al máximo tamaño para poder incluir todos los decimales que queramos y todos los enteros que queramos.